Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Internet of Things, Raspberry Pi y predicción de fallos en aviones. Me gustaría agradecer a todos nuestros patrocinadores porque sin ellos este evento no hubiera sido posible. Y antes de empezar la charla, solo por dejarles una idea, ustedes sabían que solo el 18% de los fallos tienen que ver con, con los mecanismos por el tiempo de uso que llevan. La NASA hizo un estudio en donde analizaba todos los fallos de las máquinas y se dio cuenta de esto. Eso quiere decir que el 82% de los fallos ocurren por razones aleatorias. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una mejor idea de cuándo va a fallar una máquina y predecir eso y poder eh, acción, tener una acción para evitarlo? Bueno, pues, mi nombre es Daniela Solís. Yo trabajo en Plain Concept en el equipo de inteligencia artificial. Y ahí tienen mi Twitter y mi correo. Y cualquier duda o comentario que necesiten, siempre respondo. Hola. Bueno. Hola a todos, mi nombre es eh, Rodrigo Cabello. Hoy va a ser una... Eh, trabajo con, en Plain Concepts como eh, AI Team Lead, en la parte de Inteligencia Artificial. Y bueno, hoy va a ser una charla un poco intensa y llena de nervios por mi parte, porque si me veis que estoy atento al móvil o al reloj o demás es porque mi mujer ha salido de cuentas y en cualquier momento puedo salir por esa puerta, ¿vale? Entonces <risa> Va a ser una charla emocionante para todos, ¿vale? Así que solo tenerlo, tenerlo en cuenta. Bueno, pues... Esta charla va de mantenimiento predictivo, pero a mí me gustaría eh, contarles un poquito cómo fue que llegamos a esto. Pues en la prehistoria, nuestros antepasados ya tenían herramientas. ¿Y qué pasaba, cuando, qué pasaba cuando se estropeaba una? Pues no pasaba nada, tallaban otra y la utilizaban. ¿Qué pasó? Que conforme fuimos evolucionando, las herramientas se, se convirtieron en más complejas. Entonces ya no valía tirarla y crear una nueva. Empezaba a ver lo que era reparar las, las maquinarias. ¿Pero cuando se reparaba? Pues era un poco de plan, si se, se estropea en ese momento, tengo que repararla. ¿Qué pasa? Que los fallos ocurren normalmente en momentos en los que no, no se sabe cuándo va a pasar y había muchos problemas. Entonces, ¿qué se hizo para tratar de evitar esto? Se pues empezaron a planificar mantenimientos en donde cada periodo de tiempo eh, se revisaba que la maquinaria fuera funcionando como debería. Y bueno, eso hasta el día de hoy seguimos haciéndolo mucho, revisamos el coche, etc. ¿Qué problemas tiene esto? Que estamos utilizando técnicos que van a revisar a las máquinas que no están estropeadas. Con lo cual el, término, el técnico está teniendo que invertir tiempo, eso cuesta. Y además, como ya les he comentado, después del estudio de la NASA, solo el 18% de los fallos ocurren por el uso de la maquinaria. Con lo cual puede pasar que el fallo ocurra entre los periodos que uno tiene para, para revisar las máquinas. Y ahí es donde introducimos el mantenimiento predictivo. Queremos predecir cuándo va a fallar para tomar, tener un plan de acción y mejorar esto. Bueno, ¿cuáles son los objetivos principales del mantenimiento predictivo? Primero queremos evitar estos fallos en los que nos necesitamos tener un, eh, una acción inmediata, y un mantenimiento inmediato que, eh, que tiene muchos fallos y que luego tenemos que este, invertir mucho tiempo en ello. Y además, queremos eliminar los costes que, que tienen de que los técnicos estén teniendo que ir a comprobar que las máquinas estén funcionando bien. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues necesitamos modelos eh, predictivos y necesitamos telemetría de los sensores de las máquinas. Y bueno, en este caso nosotros les venimos a hablar de predecir los fallos en, en, en las turbinas de un avión. Entonces, les vamos a ir contando poco a poco todos los pasos que, que conllevan un mantenimiento predictivo y explicando en detalle que part, cómo se ha hecho para, en específico para el, el proyecto que tenemos de, de predicción en las turbinas de los aviones. Entonces, todo comienza con la recogida de datos. Como les comentaba, se van recogiendo los datos de todos la, los pequeños mecanismos de la turbina. Esos datos se procesan, se limpian... Y luego utilizamos un modelo de Machine Learning que le enseñamos a predecir estos fallos. Cuando tenemos un buen modelo, lo desplegamos y al final siempre tenemos las analíticas de todos los sensores y de las predicciones del modelo para que nos permitan tener, tomar un plan de, plan de acción cuando es necesario. Y bueno, esto es el, el proyecto. Pero vamos a ir poco a poco. Pero solo para hacerles un, una idea general de lo que van a ver hoy. Nosotros tenemos unos dispositivos IoT que están eh, recolectando la información de las turbinas, se van a conectar con un IoT Hub y luego utilizando el histórico de datos nosotros vamos a, a entrenar un modelo, el modelo va a, tener, va a estar eh, en el IoT Hub y luego siempre vamos a tener las, las eh, analíticas de lo que está pasando. Pero no se preocupen, vamos a ir pasito a pasito. Vale, como les comentaba, el primer paso es la recogida de datos. Entonces, vamos a recoger los datos de los estados de los distintos componentes que, que estén en nuestras máquinas, de los sensores. Y claro, dependiendo del problema que estemos tratando, este puede ser la temperatura, la presión, la humedad, la aceleración, etc. ¿Y cómo vamos a recoger toda esta información? Pues se utilizan dispositivos IoT. Y dispositivos IoT hay de todos tipos. Pero básicamente todo lo que tienen los dispositivos IoT son circuitos, sensores y un chip y Wi-Fi para que puedas conectarte con la, con la cloud y puedas estar eh, siempre teniendo todos esos datos. Vale, y una vez que tenemos esos datos, necesitamos preprocesarlos. Primero, porque nos pueden venir datos de distintas fuentes, de los distintos sensores, y además puede haber errores, puede haber eh, momentos en los que no tengamos un valor, eh, puede haber mucho ruido, entonces todo eso lo tenemos que limpiar. Aparte tenemos que integrarlo de las distintas fuentes en donde nos vengan, hacer transformaciones que nos aporten más información y además tenemos que seleccionar las características más importantes que son las que le vamos a pasar al modelo para que aprenda. En nuestro caso particular, ¿cuáles son los datos? Bueno, la NASA lanzó un challenge y puso estos datos al público. Son los datos de la turbina con un número de sensores. Y la información de los sensores las vamos a dividir en ciclos. Pequeños periodos de tiempo. Y además, a nosotros no nos interesa saber si una máquina va a fallar o no. Sino nos interesa saber cuándo va a fallar. Porque ahí es cuando vamos a aportar valor. Poder arreglarlo antes de que pase. Y en específico, nosotros queremos saber si va a fallar antes de 30 ciclos. ¿Por qué 30 ciclos? Bueno, pues en conferencias de mantenimiento, de aeronáutica, por ejemplo, ha explicado el, el equipo de Air France y de KLM, que justo 30 ciclos es el momento en el que ellos pueden convertir lo que puede ser un fallo que les, que les suponga un coste y que les suponga eh, problemas, en un, en un fallo que se puede planear, se puede hacer el mantenimiento y puede pasar que, no, y puede que todo vaya bien. Además, ¿qué pasa? Que como sabemos... Cuando estamos analizando los sensores y eso, nosotros no podemos solo mirar en un valor y decirte, vale, pues yo miro los datos de ayer y te digo hoy si va a fallar o no. Uno tiene que estar mirando en una ventana de tiempo. La ventana de tiempo que nosotros vamos a utilizar son 50 datos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 50 datos nosotros se los vamos a pasar al modelo y el modelo viendo los 50 datos hacia atrás puede saber qué va a pasar en el siguiente momento. Bueno, y ahora Rodrigo, les va a comentar cómo hemos hecho nosotros el preprocesamiento en Databricks y por qué hemos utilizado Databricks. Gracias, Daniela. Bueno, eh, aquí en esta parte eh, hemos utilizado varias, varias cositas, ¿vale? pero lo principal de ello es eh, toda la instalación que hemos realizado pues, en los clusters y demás. Tenéis que tener en cuenta que hemos utilizado Databricks en este caso y porque siempre en temas de telemetría y demás en este aspecto vais a necesitar eh, casi El otro día salió un informe en el que, por ejemplo, una industria en Industria 4.0 y en todo ese tema de fábricas y demás, vais hay ingestas de hasta un millón de datos al día, vale lo que es esa parte. Por lo que todo ese preprocesamiento que tengáis que hacer en paralelo y demás, aquí tenéis toda la fuerza de los clusters de Spark unido con la parte de lo que son las máquinas de, de Azure, que esto es en el caso de Azure Data Bridge, y podéis hacer todo ese preprocesamiento y demás en paralelo, incluso el entrenamiento y demás con esa gran cantidad de datos que tenéis. ¿Vale? Eh, una parte principal aquí que hemos hecho, bueno, aparte de, de hacer una serie de instalaciones que luego contaré el por qué se han hecho esa parte, ¿eh? hemos conectado la parte del fichero de Data Brief File System ¿vale? contra el Storage, que en este caso es donde teníamos todos esos datos para poder acceder a ellos directamente desde el clúster y eh, hemos eh, inspeccionado un poco qué es, cuáles son los datos que nos venían. ¿vale? En este caso tenemos, como veis, aquí están los ciclos, ¿vale? que son de esta parte de aquí, y las distintas propiedades y los distintos sensores ¿Vale? que hay ahora mismo emitiendo en cada uno de momento. Toda esta parte de lectura también lo hemos hecho lo mismo para los datos de test que teníamos y hemos preprocesado los datos. Hemos hecho algunas limpiezas de algunas columnas que tenían valores nulos, que nos venían con ruido, etc. Y también, por otro lado, lo que hemos hecho es un proceso de normalización de min-max-scaler. Tened en cuenta que hay algunas columnas que tienen pues, una, un rango de datos muy grande y las hemos normalizado todas para que estén dentro más acotadas y le cuesta luego al modelo menos aprender, en el caso, cuando se haga el entrenamiento. Una vez terminados todos estos procesos de transformación para la parte de training y test, eh, podemos incluso visualizar cómo se quedan nuestros datos en cada uno de los ciclos. Estos son, por ejemplo, los diferentes sensores que están emitiendo de una turbina, eh, de un avión, de un motor, ¿Vale? y podemos ver cómo algunos son valores más planos o sean más constantes lo que es el tiempo y luego otros valores que se han ido, que sí fluctúan un poco más que son los diferentes sensores que hay ahora mismo en, por último, luego en esta parte también podemos ver cómo de cada motor va cambiando un poco la sensorización que emite es decir, no todos los motores que emiten emiten el mismo número de sensores o la telemetría en todo momento y si van variando y no son exactamente iguales aquí en este caso hemos seleccionado por ejemplo otro motor ¿vale? este caso influye bastante en función del tipo de motor también que sea, pues se pueden tener, si ya vemos que hay un cambio muy específico, podemos tener distintos modelos, a lo mejor para hacer la predicción en función de la turbina específica que tenga o tener un modelo generalista que llegue a cumplir todo. Vale, Eso es en función de la especificación que queramos obtener o cómo vayamos viendo el problema y si van mejorando unos modelos o otros con las distintas métricas. ¿de acuerdo? Y luego ya esta parte la contaremos la contaremos después. Lo que sí voy a dejar eh, lanzado mientras vale, va a ser este, este procesito, que luego volveremos, luego volveremos a él más, más tarde. Vale. Bueno, pues ya tenemos preprocesados los datos. ¿Qué sigue? Sigue el proceso de Machine Learning. Para un proceso de Machine Learning tenemos que dividir los datos en Train y Test. El Train es el que vamos a utilizar como ejemplos para que el modelo aprenda y el Test no se lo vamos a pasar hasta el final para comprobar que el modelo ha aprendido correctamente. Para poder evaluar que, eh, que, que el modelo ha aprendido, utilizamos las siguientes métricas, accuracy, Precision, Recall y F1 Score. No voy a entrar ahora en detalles de, de, de exactamente cuál es, es cada métrica, pero sí les voy a dar una idea de, de qué, qué quisimos evaluar en eso. A nosotros nos interesa que el modelo no dé falsos positivos, porque eso significa que tenemos que mandar al, al técnico a, a comprobar la máquina y estamos en el caso anterior como en un, un mantenimiento planificado. Tampoco nos interesa que el modelo diga que no va a fallar cuando realmente falló, porque eso nos, nos, nos mete en un, en un problema. Entonces, como las dos cosas son importantes, utilizamos la métrica de F1 Score, que es la que comprueba el, accuracy, perdón, el precision y el recall, y podemos tener una media de las dos. Así hacemos que el modelo funcione también siempre para tratar de predecir y no dar falsos positivos. Vale, cuando ya tenemos un modelo que realmente es el que necesitamos, ya lo podemos pasar a producción en donde va a, a, a tener eh, datos reales y ya va a dar una predicción continuamente. Y bueno, dentro del proceso de Machine Learning, nosotros tenemos que, que escoger el modelo adecuado. Dependiendo del problema que vamos a tratar, escogemos un modelo que se adecue a nuestros datos y a lo que queremos sacar de ellos. En este caso, nuestros datos son secuencias de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que les, les comentaba antes. Yo no me puedo fijar en solo un dato para darte una información. Necesito estar analizando continuamente una secuencia de datos. Con lo cual, nuestro modelo primero tiene que ser capaz de eso. Y aparte, tiene que ser capaz de detectar eh, dependencias de larga duración. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los fallos no están eh, ocurriendo continuamente. Con lo cual, yo tengo que ser capaz de, de detectar patrones en los datos viendo en unas ventanas de tiempo un poco más largas. Vale, ¿Y entonces qué tipo de modelos podemos utilizar para este problema? Podemos utilizar series temporales. Las series temporales es donde analizas todas estas secuencias de datos. Ves qué tendencia tienen, qué temporalidad tienen, etcétera. Y luego, con modelos estadísticos como el ARMA y el ARIMA somos capaces de predecir el futuro. Y también podemos utilizar unas redes de neuronas recurrentes, como la LSTM, que ¿qué es lo que hacen? Pues tienen unos mecanismos de memoria. Con lo, que, con lo cual siempre saben lo que está pasando en el pasado y eso les ayuda a, ten, a, a, a ir al futuro. Nosotros utilizamos esta red de neurona que se llama LSTM. Vale. LSTM es, es, es el nombre de Long Short Term Memory. ¿Y qué hacen? Son redes neuronales que van modelando las secuencias de tiempo. Entonces, como les comentaba, tienen memoria. Y al tener memoria tienen un contexto de lo que está pasando. Entonces son capaces de darte una... una una predicción sabiendo lo que ha estado pasando hasta, hasta ese momento. ¿Cómo funciona esto? Bueno, como les comentaba Rodrigo, tú ves una cantidad de datos y de sensores, muchísima, ya, a pesar de que ya los filtraste y seleccionaste los más importantes, tienes muchísimos datos. Y no todos los datos te aportan la misma cantidad de información y el valor de información. Entonces, uno tiene que ser capaz de ir determinando qué información me quedo y qué información ya no me sirve. Para el futuro. Y este, es el, este tipo de mecanismo es el que tiene esta red de neuronas. Para funcionar así, tiene tres puertas. Entonces, ¿cómo funciona? Es la parte que ven aquí arriba, es como si fuera la, red, la, la, la, la memoria de la red. Es lo que se vaya quedando todo el tiempo. Y luego tiene una puerta, que se llama la Forget Gate, que lo que hace es que la información pasada que ya no le sirve, la desecha para tener espacio, para tener nueva información. Luego, tiene una Input Gate en donde va recolectando la información nueva. Y tiene otra Gate que se llama la Output Gate, que es, cuando accedo a mis recuerdos para utilizar algo que ya tengo para poder dar una predicción? Entonces, a grandes rasgos, es, así es como funciona esta red de neuronas. Entonces, ¿cómo podemos enfocar este problema? Este problema se puede enfocar de dos maneras, como una regresión o como una clasificación. ¿Cómo sería como una regresión? Bueno, una regresión sería, yo te puedo predecir exactamente en qué ciclo va a fallar tu turbina de avión. Y en la otra sería, ¿va a fallar la turbina de avión o no? Nosotros lo, lo que hicimos fue eh, tomar el problema como si fuera una clasificación. Pero, ¿qué pasa? Ya les había comentado que por cómo funcionan las compañías, a nosotros nos interesa saber si el mecanismo va a fallar en el ciclo 30, que es cuando podemos preverlo. Entonces convertimos los datos en, ¿va a fallar en el ciclo 30? Sí o no. Entonces ya tenemos una clasificación binaria, que es lo que a nosotros nos interesa. Y como les comentaba, tenemos que tener los datos eh, divididos entre training y test, y además tenemos un pequeño, una pequeña cantidad de datos que el modelo no ha visto, pero que vamos a ir soltando poco a poco en el entrenamiento para comprobar que el entrenamiento va siguiendo la dirección a la que queremos. Digamos que es un pequeño test. Y ahora les va a comentar Rodri esto de cómo lo hemos hecho. Vale. Gracias, Daniela. Nos hemos quedado por la parte antes de, del entrenamiento. ¿Vale? que es cuando empezaría un poco todo del modelo LSTM. Aquí estamos generando las secuencias que ha comentado antes Daniela, que son de 50 en 50, ¿vale? para ir cogiendo y que nuestra entrada del modelo siempre acepte datos que tengan en cantidades de, de una array de 50, ¿vale? esos tensores, para que podamos predecir un poco y poder saber qué es lo que va a pasar en ese rango de datos, porque imaginaos vosotros que no es como el típico modelo de que le pasas una línea para hacer una predicción, porque nosotros el modelo ha aprendido un poco de una secuencia como tal porque esto es por temporalidad. Sabemos que en una secuencia han pasado una serie de situaciones o varios sensores se han desviado de lo que debían y entonces necesitamos analizar toda esa ventana de tiempo y pasársela al modelo. Una vez que hemos hecho esta parte, ¿vale? eh, aquí se sí ha habido un pequeño cambio que hemos tenido que hacer porque hemos utilizado... ¿Se ve muy pequeño? ¿Mejor? ¿Vale? Aquí hemos utilizado una parte de, del modelo, hemos hecho un cambio, porque normalmente hemos, los que hayáis trabajado, no sé cuántos habéis trabajado con TensorFlow. Vale. ¿Y con Keras? Vale, genial. En este caso hemos utilizado la, la API de Keras, de TensorFlow, que ya la tiene expuesta incluida dentro, pero teníamos un pequeño problema con la capa de LSTM, que trae una capa de LSTM para definir el número de celdas, también esa layer que podíamos definir. Y el problema es que cuando luego lo queremos exportar a TFLite y lo queremos meter y cuantizar el modelo y comprimir, etcétera, da muchos problemas por las funciones de activación que tenían, que algunas no estaban soportadas para exportar un modelo TFLite. Por lo que estamos utilizando ahora mismo una versión de TensorFlow, que es una Knightly, ahora mismo, ¿vale? Que han sacado una API experimental y podemos construirnos lo que es esta parte. Podemos hacer una custom layer utilizando lo que es esta parte de una celda LSTM, que son como las que ha enseñado Daniela anteriormente en este ejemplo, ¿vale? Esto nos ayudará un poco a poder exportar este modelo para que se puedan hacer luego inferencias posteriormente en un dispositivo, ¿vale? Bueno, por otra parte, eh, definimos lo que es la, las funciones de activación, etcétera, Y luego, eh, eso está sincronizado con Azure Machine Learning Workspace, que lo comentaremos posteriormente, y luego realizamos el entrenamiento, ¿vale? De un número de épocas hasta 100, e incluso somos capaces de guardar el modelo por iteraciones y luego quedarnos con, con el mejor en esta parte. Aquí lo que ha comentado Daniela es que vamos a hacer una validación. ¿vale? El validation split que hay es que va a coger cada trozo de entrenamiento que le entre en la época, se va a reservar un tanto por ciento, que son datos que todavía no ha visto el modelo, para ver cómo va esa validación poco a poco y ver si se van cumpliendo las métricas en datos que todavía no ha llegado a ver como tal. ¿De acuerdo? Luego, por último, ¿vale? aquí está toda la parte de entrenamiento, eh, hacemos la exportación del modelo a, a TFLite, de la misma sesión que tenemos, ¿Vale? Y ya luego vemos lo que son las métricas del entrenamiento, en donde podemos ver pues para la parte de training y test cómo, cómo fue de cada uno de ellos y la tendencia de la cura sí que va subiendo, como veis, cada vez que va viendo el número de épocas, la tendencia. vale Y luego también la parte de la función de pérdida, que lo que tienes como se va optimizando cada vez más el modelo, va tendiendo a bajar y a ser cada vez menor en lo que es el número de época donde se está dando el entrenamiento. ¿vale? Luego, por último, evaluamos ya nuestros datos en test y, eh, que es la última parte, una vez que el modelo ha terminado, y esto sí es muy importante. Cuando vayáis a comprimir un modelo a TensorFlow, ¿vale? hace unas pequeñas optimizaciones como tal. Esas pequeñas optimizaciones pueden haceros, en algunos casos, perder precisión que tenía el modelo original. Si estáis acostumbrados a trabajar con TensorFlow, pues a lo mejor, pues lo Keras, exportáis un H5, exportáis un protobuffer, pero se comprime, entonces puede perder esa precisión, y es muy bueno que la parte de testing la probéis siempre con el modelo que vayáis a exportar. ¿Vale? para ver cómo de precisión se ha ido. Porque si lo probáis con el modelo original, sin hacer la conversión, no estáis teniendo los datos verdaderamente en métricas reales que luego van a ir al dispositivo como tal. ¿De acuerdo? Eh, por último, ya tenemos la matriz de confusión, que incluso nos dice la diagonal, los que han acertado, vale que son esta parte de aquí, y cuáles han fallado. El modelo solo ha fallado en lo que es en tres de los 93 datos que tenía que era la parte de testing, las 93 secuencias, vale solo ha ocurrido un fallo en lo que son que ha dicho que a lo mejor había un fallo y no era verdad, y viceversa, ¿vale? Eso ha ocurrido en tres casos, ¿vale? En esa parte. Entonces, por lo tanto, hemos obtenido una muy buena métrica para poder, por ejemplo, nuestro modelo ponerlo en producción y poder exportarlo en este caso para que se pueda hacer la inferencia a un dispositivo. Y ya por último, con esta parte de aquí, lo único que eh, hemos puesto es que se puedan ver, no sé si a lo mejor así se ve un poquito mejor, aunque no lo veáis bien, pero simplemente hemos los datos actuales que hay aquí, ¿vale? Que son los que están en la línea verde y las líneas azules son los casos en los que a lo mejor ha habido una variación. En los otros casos, lo que es la predicción, como veis, sigue perfectamente lo que es la línea en cada caso, ¿vale? que son los datos con los que se han, ha sacado el modelo de la predicción y los datos actuales, ¿de acuerdo? Y luego ya por último, pues ya subimos y registramos nuestro modelo, que esto lo vamos a ver luego en el portal de Azure, toda la parte que hemos hecho de sincronización, ¿de acuerdo? Bueno, y por hacer un pequeño resumen de dónde vamos. Hemos escogido eh, el histórico de sensores, los hemos preprocesado, y con eso hemos eh, entrenado un modelo en TensorFlow, que es eh, lo que les ha comentado ahora Rodri, que es el framework que se utiliza para Machine Learning. Y ahora lo que quedaría es registrar el modelo para poder utilizarlo una vez que ya tenemos eh, el funcionamiento que queremos. Todo esto, como les habíamos comentado antes, se hace en Azure Data Bricks por el tamaño de los datos con el que estamos, eh, que estamos manipulando. Y se hace utilizando Azure Machine Learning. Como normalmente en un, en un proceso de Azure Machine Learning, lo que quedaría después es hacer el paquete, la validación y desplegar el modelo. Para la mayoría de los casos, puedes utilizar Azure Machine Learning y funciona muy bien y todo va perfecto. La verdad es que es una maravilla. Pero, ¿Qué pasa? que aquí nosotros tenemos que desplegar el modelo en un dispositivo de Internet of Things. Entonces, ahí tenemos que tener ciertas, ciertas cosas que no podemos tener en un, en un modelo normal. En especial porque el modelo de un modelo normal pesa mucho más. Y aquí tenemos dispositivos muy pequeños, con los cuales necesitamos tener un, un tamaño adecuado para que puedan funcionar bien. Entonces, necesitamos acceder a otros recursos que nos, eh, que nos proporciona Azure para poder hacer el despliegue del modelo. Y Rodri les va a mostrar cómo funciona toda esta parte que hemos estado viendo hasta ahora en el, utilizando Azure Machine Learning. Y ya después les va a comentar toda la parte de Internet of Things que no hemos visto hasta ahora. Vale. vale vamos a ver un poco un vistazo por el portal de, de Azure. Como veis, toda esta, esta telemetría que se estaba enviando, por decirlo, las validaciones, las gráficas que se estaban pintando, nosotros hemos lanzado un proceso que es un pipeline antes, ¿vale? que se puede incluso que invocar una serie de pasos. Y uno de los pasos que había era eh, ejecutarlo todo en un clúster de, de Databricks, en este caso. Entonces nosotros podemos directamente del portal de Azure definir N-Pipelines, combinarlo como queramos, combinar los pasos y todo está orquestado por la parte de Azure Machine Learning. Lo bueno que tiene esto es que incluso luego te puedes poner hasta un endpoint HTTP para que vosotros cuando queráis podéis invocar ese endpoint, saltar el trigger y que se ejecute todo ese notebook que habéis visto ahí entero cada vez para, por ejemplo, me llegan nuevos datos como endpoint de entrada tengo esos parámetros, los nuevos que me han llegado y puedo reentrenar el modelo y dejarlo todo exportado arriba, por ejemplo, para traquear y ver todas las métricas cómo se han ido eh, utilizando y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Esta parte eh, de aquí la tenemos en el, en el portal de, de Azure. A ver si me da bien la conexión a internet. ¿Vale? Tenemos la parte de experimentos, pipeline, eh, compute, mo models, ¿vale? y toda la parte que, que hay aquí de experimentos son los que las sesiones esas que podemos lanzar y enviar a todo a que se compute, vale en esa parte. Eh, esto es importante directamente tenerlo en cuenta para que podáis trackear y tener toda la información siempre ahí disponible. Si quiere irme a internet. Sí, sí, voy. En cuanto, Ahora cuando me muestre la... Vale, aquí tenemos todos los experimentos. De hecho, hay uno running, que es el de ahora. Vale, voy a hacer zoom. Vale, de hecho, hay uno aquí que es eh, running, que es ahora mismo el que, el que está corriendo. vale Tenemos incluso todas las métricas aquí guardadas, incluso todos los entrenamientos que hicimos, cómo fueron evolucionando las distintas métricas a lo largo del tiempo. Y si podemos, por ejemplo, entrar en uno de ellos, vale, y podemos ver pues toda la información que está terminando eh, enviando. Desde podemos ver pues los distintos outputs, a lo mejor, que puede llegar a ser un modelo la distinta información que llega a ver de cada, de cada uno de ellos, incluso veis las gráficas que veis antes de accuracy, de validation y demás, están todas representadas aquí de la función de pérdida. Y también podéis incluso hacer tracking de las métricas del precision, el recall y el F1 score que os comentaba antes Daniela para ver las métricas de validación. Pero ya no solo eh, terminando lo que es esa parte de, del modelo, es también importante decir, bueno, vale, ¿y dónde está la parte que dónde está mi modelo como tal? Cada sesión de entrenamiento tiene un output, vale, que es el modelo, como si el archivo binario, que podemos subir esto por debajo, tiene un block storage y es directamente el que se está almacenando todo. Pero, aparte de esto, que es la salida de cada sesión de entrenamiento, cada parte de determinación, tenemos por un lado todo lo relacionado con los modelos. ¿vale? En el que tenemos ahora nuestro versionado de modelos, tenemos ahora un registro de modelos como tal, vale, porque a mí me interesa a lo mejor hacer una métrica, yo veo que el entrenamiento va bien, pero todavía no lo quiero subir para que se registre el modelo o la versión. Como, y a este eh, también es una cosa que podemos permitirnos cuando, por ejemplo, hayamos evaluado en testing y decir, pues vale, este modelo sí me sirve y lo quiero tener arriba. Aquí veis todas las versiones del mismo modelo que hay subidas ¿vale? y también lo bueno es que le podéis añadir etiquetas para saber cómo fue la calidad de vuestro modelo y luego seleccionar el que vosotros queráis para llevárselo al dispositivo y hacer la inferencia posteriormente. ¿Vale? Bueno... Eh, Visto esto, vamos a hablar ahora un poquito del tema de, de IoT. Eh, bueno, ¿cuáles son los, más bien los retos que tiene a día de hoy la parte de, de IoT? Bueno, pues uno de ellos es la parte de, de latencia, la parte de, co de conectividad y la parte de decisión en tiempo real. Eh, la parte de latencia, ¿por qué es importante? Porque imaginaos que muchas veces tenéis, por ejemplo, las típicas, una cámara de seguridad o queréis contar personas o si ocurre cualquier incidente o demás. E Imaginaos vosotros si tenéis que estar tenéis por un lado la telemetría y los sensores, tenéis por otro lado en otra red, a lo mejor, el modelo que está haciendo las inferencias, y tenéis en otro lado, se lo tiene que devolver de nuevo al otro, al otro dispositivo para ya tomar una decisión. ¿vale? Aquí lo bueno que se tiene es que podemos tener incluso, que es lo que hemos querido mostrar en esta charla, podemos tener la misma inferencia de lo que es el modelo en el dispositivo IoT. De manera que esa latencia ¿vale? que teníamos en la comunicación directamente se quitaría porque estaría haciendo la inferencia en el dispositivo. Y luego por el tema de conectividad, imaginaos que por algún momento no todos los dispositivos IoT tienen conectividad. Siempre, en todo momento, al 100%. El modelo, si tenemos el modelo que es el que toma la decisión o el pequeño algoritmo que tengamos ahí y vamos guardando toda esa información de la telemetría porque en algún momento pierde la conexión y luego después, cuando ya la recupere, envía toda esa información como estaba y continuada, la sigue enviando a la nube, la, quien ha tomado la decisión importante se ha seguido haciendo la inferencia ahí. vale y No ha dependido de una conexión para tomar una decisión o para una imagen a lo mejor que se le puede haber perdido o un sensor que no puede haber llegado del todo. ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta porque son unos grandes retos. Y luego también la parte de eh, decisiones en tiempo real. Hay muchos dispositivos también, por ejemplo, si yo tengo una cámara que tiene una, imaginaos una cámara 4K ¿vale? y tengo la inferencia por lo menos en ese mismo dispositivo o no muy lejos, porque imaginaos enviar una imagen 4K, por una inferencia, ¿vale? para que se vaya un dispositivo que está por ahí, hasta que el dispositivo termina, hace la inferencia y la devuelve. ¿vale? Eso es un tiempo también que tenéis que tener en cuenta cuando se tomen decisiones de tiempo real en los distintos dispositivos que haya. Es uno de los challenges más importantes a tener en cuenta, la parte de, de IoT. Bueno, ¿Qué dispositivos hemos probado en esta demo que os hemos traído? Bueno, uno de ellos ha sido la Raspberry Pi. ¿vale? Lo hemos probado en la Raspberry Pi porque creo que es la más conocida por todos en lo que es el tema de, de IoT. ¿Vale? Que podéis utilizarla no solo incluso a eso, sino que muchos habéis, seguro que he instalado imágenes de Retropy para jugar a juegos, etc. ¿vale? Se pueden hacer miles de cosas con ella. Pero lo más importante de tener en cuenta es que es un dispositivo que es, tiene muy poca características, lo que llamamos hardware, ¿vale? pero está corriendo ahora mismo un modelo con esa inferencia que se ha exportado con Tefelite. De hecho, el modelo solamente ocupa 200K. ¿vale? el modelo que habéis visto, por lo que nos permitirá hacer la eficiencia muy rápida incluso en el mismo dispositivo como tal. También lo hemos probado en una Coral, ¿vale? como sabéis la Coral la sacó Google recientemente y también podéis hacer lo que es inferencia, y tiene su propio TPU para hacer inferencias con redes convolucionales muchísimo más rápido, pero en este caso no nos aportaba una gran diferencia para lo que era la Raspberry Pi como tal, ¿vale? porque estaba tan optimizado al final el modelo que casi ambos obtenían el mismo resultado de lo que era la ejecución. Y además... La Coral está también más preparada para tipo de redes neuronales convolucionales, imágenes, etcétera, Y ahí sí que va 10 veces más rápido que un dispositivo como una Raspberry Pi. ¿vale? Bueno, eh, ¿qué hemos utilizado para hacer la parte de IoT Edge? Para hacer la parte de IoT Edge, eh, directamente lo que nos hemos expuesto ha sido eh, tener la telemetría de las turbinas de los sensores, nos hemos ayudado de este módulo, de, de este servicio de Azure, y eh, al final lo que tenemos es tener una serie de módulos conectados que van a estar enviándole una telemetría a IoT Hub de, con toda la información que van recibiendo dentro de este caso el sensor, que sería en este caso la turbina. ¿vale? Si hacemos un poquito de, de zoom dentro de lo que es un módulo, ¿vale? como tal, o dentro de la, que es la parte de IoT Hub ¿vale? y IoT Edge, tenemos distintos módulos ¿vale? que podemos tener ejecutándose dentro. Uno de ellos pues, puede ser, por ejemplo, el que envíe la telemetría o el que recoja la telemetría de esos sensores. Otro módulo puede ser, por ejemplo, el que haga la inferencia como tal, y todos ellos los tendremos controlados. ¿vale? También es muy importante que estén instalados dos, dos agentes siempre por defecto, que están mirando el servicio. ¿vale? Uno de ellos es el Edge Hub, que es el que tiene siempre la conexión del dispositivo contra el IoT Hub para enviar la distinta telemetría que haya. Y otro de ellos también, que es el Edge Agent, que es el que está mirando lo que es la orquestación de los distintos módulos que hay dentro del dispositivo. Debiendo, pues, si se, se levanta uno, si no, si hay algún problema, si no está running, etcétera. ¿de acuerdo? Viendo en este caso el estatus que puedan tener cada uno de ellos. Eh, podéis programar vuestros propios módulos de IoT, podéis disponibilidad para lenguajes tanto de Python, para Cesar, para, para Java, para Node, etc. ¿vale? O sea, tenéis soporte para lo que queráis haceros en esa parte en cada uno de los lenguajes de programación que queráis utilizar y construir vuestro propio módulo. En este caso nosotros ya... Que estábamos en el proceso del entrenamiento haciéndolo con Python, pues decimos, ya vamos a continuar todo con Python y ya lo hacemos directamente incluso la construcción de los módulos. ¿vale? Lo que os comentaba, se ha tenido que hacer un proceso específico para comprimir el modelo. ¿vale? Al final, si en, hubiéramos exportado lo que es el modelo tal cual, lo sacamos del, de haber hecho el entrenamiento con TensorFlow, ya dijimos que la Raspberry Pi esto no, no tira. ¿Vale? Entonces hemos tenido que comprimir el modelo eh, lo máximo posible, hemos perdido un poco de precisión, pero no tanta ¿vale? en este caso como para poder llegar a ponerlo en producción. Pero esta es una cosa que es muy importante, que siempre lo tenéis que tener en cuenta. ¿vale? Porque si no se perdiese precisión y se perdiese nada y fuese todo súper guay, entonces directamente tendríamos este optimizador y nunca tendríamos un modelo como el que exportan Keras o TensorFlow. ¿vale? Pero esto es un riesgo que siempre tenéis cuando utilizáis este tipo de, de conversores y esta tooling de TFLite como tal. Bueno, ¿cómo hemos hecho la parte de, de IoT? La voy a comentar muy, muy brevemente, ¿vale? Para que podamos ver todo lo que hay. Al final hemos desarrollado... Eh, avísame si no se ve o no, pero yo creo que... ¿Se ve? ¿Sí? Vale, perfecto. Al final aquí tenemos eh, dos módulos, que son los que están enviando la información. Uno de ellos es el módulo predictivo y otro es el módulo de, de envío de información de sensor, que, el que tenemos, es el que está haciendo la simulación con cada uno de ellos. Y al final es bastante eh, la hemos tenido que construir sobre una imagen Docker de, de base de ARM32 para que estuviera muy optimizado y con esto se nos construimos la imagen Docker y esto es lo que nos subimos en nuestra Azure Container Registry y es lo que luego el dispositivo está eh, corriendo lo que es la, la Raspberry como tal, esa imagen Docker. Eh, al final es muy sencillito lo que es la parte de, de enviar la información y la, y la telemetría vale que podéis tener aquí, de hecho podéis tener el... El Hub Manager, ¿vale? que se está declarado aquí y que lo único que este se encarga de enviar toda la parte y telemetría de conexión con el IoT Hub. Este es un SDK de Python, ¿vale? es un por que han hecho de C para la parte de, de Python y que podéis tener directamente aquí. Como protocolo, ahora mismo solo soporta MQTT, que es el protocolo de transferencia de telemetría ¿vale? que hay actualmente y con el que nos enviará toda esa información y esa sincronización con el Hub que tenemos. Eh, ahora mismo, como veis, es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es leer esta información que nos habrían dejado, ¿vale? De esa información para simular los sensores como tal. Ojalá tuviera aquí una turbina para en real, para que no enseñado, ¿vale? Pero no es el caso, no me han dejado entrarla. Entonces, eh, aquí os hemos tenido que simular los datos que tienen esa parte del sensor. Aquí lo vamos a enviar a la parte de output, ¿vale? Como decirle esto, eh, vamos a enviar el mensaje de lo que salga, de cada uno lo va a ir enviando por el output de salida para la parte del hub, ¿vale? Luego, tenemos otro módulo como tal, que este es el que está haciendo la inferencia y el que está incluso haciendo lo que es la carga del modelo como tal. Está utilizando el intérprete de TFLITE, que por cierto, tenemos aquí, hemos tenido que comprimir una librería eh, y poder ejecutarla directamente y compilarla con la Raspberry Pi para la de TensorFlow para que esté todavía más optimizado el paquete. Porque siempre que añadís TensorFlow como paquete, no sé por qué, pero la imagen Docker ocupa muchísimo más, siempre. Cuando estéis con conda o estéis con cualquier cosa, tenéis cuidado siempre que añadáis porque añade un montón más de cosas, temas de GPU, etcétera Entonces esta versión es un poco más comprimida. Como último, lo que tenéis que tener en cuenta es que aquí se hace el proceso de inferencia, como tal, llamamos a los tensores de nuestro modelo, pero este es el que está recibiendo el mensaje. Cada vez que reciba un mensaje, que es la telemetría que tiene, lo convertirá, lo decodificará en UTF-8, lo cargará en JSON y hará la inferencia del dispositivo. ¿Vale? Hará la inferencia como tal y eso devolverá un resultado que se enviará de nuevo a la telemetría a la salida 2. ¿Vale? Pero una parte muy importante que habéis visto es ¿vale? cómo conecto yo mis módulos. ¿Vale? ¿Cómo conecto yo mis módulos con IoT Hub? Por ejemplo, porque aquí tenemos mi módulo, está todo perfecto, está todo muy bien. Pero a mí me gustaría saber cómo hago toda esa parte de, de, la, de la inferencia y cómo hago toda esa parte de la información. Aquí, como veis, eh, están las rutas. ¿vale? Podéis decir las rutas de cada módulo que tenéis hacia dónde va, la salida que está redirigiendo. Como veis, el de la parte de, de ML -root, ¿vale? que era el primero que estaba enviando la información, era la salida output1. Aquí le podéis poner el alias que queráis. ¿vale? De acuerdo. Pero estamos haciendo una conexión con un broker Endpoint contra otro módulo que está en local para que no pase por la parte de IoT Hub y directamente vaya al módulo, ¿vale? Que tenemos. Aquí le decimos que vaya esta entrada al input 1 y que luego el resultado de la inferencia como tal que tenemos de nuestro modelo que tengamos es el que va al upstream, que es el que vaya arriba a IoT Hub y que va a recibir toda esa telemetría como tal. ¿De acuerdo? Vale, todo esto también.. Eh lo hemos dejado integrado con unas builds de integración continua y continuos deployment, ¿vale? Para que cada vez, por ejemplo, que hagamos un cambio en el modelo predictivo, subamos lo que son las imágenes que haya de, de, de Docker, ¿vale? Un Azure Container Registry, tokenicemos las variables de entorno y demás, ¿vale? Cada vez que subamos el código, pero hay una parte importante que es cómo yo hago el despliegue en el dispositivo, ¿vale? O sea, yo tengo mis módulos, está aquí todo perfecto, pero cómo hago yo el despliegue como tal y lo envío para que llegue al dispositivo. Al final tenemos un... Un paso aquí, hay una tarea de Azure de Bosch que nos va a facilitar bastante esto y es que una vez tengamos la información de la tokenización, bueno, los tokens o todo lo que hayamos puesto en el artefacto de release, tenemos una tarea que podemos eh, llegar a exponer para que se vea el módulo y lo despliegue en el módulo de dispositivo. Si mi internet quiere... Vale. Bueno, aquí hay, habría dos tareas. Una de ellas sería lo que es la parte de, de reemplazar los tokens, y otra sería la parte de IoT Edge, que esto nos va a permitir desplegar esas mismas imágenes que habéis visto con ese manifiesto que le vamos a enviar en el mismo dispositivo. Y el agente que está todo el rato escuchando se va a descargar la imagen Docker con esa versión y va a empezar la inferencia el dispositivo con esa versión que tengamos. ¿vale? Todo ello se puede orquestar a través del, del portal de Azure y tenéis la parte de, de IoT Hub en el que podréis ver Toda esa información, ¿vale? la telemetría que hay, podéis ver los dispositivos, e incluso podéis ver dónde está desplegado y a lo mejor qué módulos tiene ese deployment que se ha hecho. De hecho, aquí está, aparecería los device IDs que está conectado, ¿vale? Y podéis ver incluso los deployment que se han hecho con esas imágenes Docker en imágenes o en módulos que tengáis directamente lo que es el dispositivo como tal. ¿vale? Bueno, luego. Una vez que ya tengamos desplegado esa parte, este Shift no me funciona. Vale, Daniel nos va a contar un poco cómo vamos a hacer esa parte de... Vale. Bueno, tenemos nuestro dispositivo conectado al IoT Hub. ¿Y qué pasa? Que el IoT Hub está recibiendo toda la información de los sensores, de las predicciones y como ya hemos dicho, son muchísimos. Entonces, necesitamos seleccionar los que nos interesan para tener información y para poder visualizarlo. Porque al tener toda la información de los sensores, de las predicciones, bueno, las que las que nos aportan información, podemos reaccionar ante algún problema y, y hacer un mantenimiento antes de que ocurra un fallo de verdad. ¿Cómo se hace eso? Se lanza un Stream Analytics, que es un job, en donde tú ya seleccionaste la información que necesitas de, de los sensores y de las predicciones, y se la vamos a pasar al Power BI. ¿Cómo se pasa? Pues se pasa con un, un streaming dataset que está continuamente alimentando el Power BI en donde podemos ver toda la información. Y Power BI nos permite verlo de una manera muy gráfica en donde podemos ver todos los, los, los componentes de, de, de nuestro proyecto. Y bueno, volvemos a la arquitectura. Pero ya ahora sí hemos visto todas las partes de nuestro proyecto. Entonces, tenemos a la turbina que está los, los dispositivos IoT están continuamente recibiendo estos datos. Y bueno, esos datos los hemos utilizado para entrenar nuestro modelo. Lo hemos exportado en una versión eh, pequeña para que pueda correr en el, en el mismo dispositivo. Este dispositivo está continuamente mandando toda la información a la IoT Hub. Y bueno, realmente lo que tiene aquí este dispositivo es los módulos que exportamos, que es el módulo predictivo y el módulo que hicimos para simular que están conectados a la, turbuna, a la turbina y están continuamente mandando estos datos. Y mandamos el job en Stream Analytics para poder alimentar nuestro Power BI, que es el que nos va a estar informando de todo lo que está pasando. Y así poder hacer un mantenimiento pre este predictivo y de cuándo va a fallar y planificarlo. Y bueno, ahora nos gustaría enseñarles una demo a ver, sí. de todo lo que hemos dicho Vale, aquí tenemos una Raspberry Pi, vale, que está conectada aquí actualmente, no sé si la veis, pero está detrás del monitor, vale, los que no la veáis os lo creéis, vale, está aquí, de verdad, os lo aseguro. Los que estáis por ahí seguro que la estáis viendo. Entonces aquí tenemos toda esta eh, información. Nos vamos a conectar por, por SSH, ¿vale? la Raspberry Pi, para que podáis ver eh, toda esta parte, vale. Voy a coger la IP. ¿Vale? Ahora ya estamos dentro de lo que es la, la Raspberry. Aquí lo que tendríamos teníamos el Diamond, IoT Edge, que nos va a dar toda la información de cuáles son los módulos que están corriendo, cuál es la información que están enviando, etcétera Como veis, ahora mismo tenemos eh, cuatro módulos. Estos cuatro módulos que veis aquí, que están en estado running, son los dos por defecto que hay, que es el Edge Allen y el Edge Hub, que os hablaba anteriormente de ellos, y también tenemos nuestros módulos, que es el sensor de turbinas y el módulo predictivo como tal. Todos esos están corriendo ahora mismo dentro de la Raspberry Pi y están enviando lo que es esa información y telemetría, ¿vale? Están enviando dentro de IoT Hub. Lo que queremos ahora es poder visualizar toda esta telemetría que se está enviando con todos estos sensores que están corriendo, ¿vale? Poder visualizarla en un gráfico para que nos vaya mostrando esa información. Para ello nos falta una, una pieza, ¿vale? Que es la que vamos a ver aquí ahora mismo, y es que tenemos un, un job de la parte de stream Analytics en el que tiene una entrada que es lo que es la parte de, de IoT Hub en el que va a recibir esta información, ¿vale? Y luego lo va a volcar dentro del workspace, dentro de un dataset de Power BI para donde pueda ver toda esa visualización, ¿vale? Aquí en el Select podríamos haber puesto todas las variables que quisiéramos, por ejemplo, que fueran de uno a otro... ¿Vale? En ese sentido, porque tenemos el Partition ID, tenemos incluso los módulos de donde proviene la información y podríamos haber desviado, por ejemplo, pues uno lo quiere en Power BI y otro lo quiere en un Storage, cada uno la información. ¿vale? Con esto nos ayuda un poco Steam Analytics, esa información que va llegando en tiempo real, poderla repartir en cada caso. Entonces, vamos a empezar nuestro, nuestro job y cuando, y cuando haya terminado, si todo ha ido bien y toda la conexión va bien, podríamos visualizar toda esa información dentro de toda la telemetría que se está enviando en la, en la Raspberry. ¿Vale? Eh, volviendo un poco a, a la parte de la Raspberry, si quiere. Ahora. Eh, aquí siempre el, el Diamond que tenéis, vale, que es la parte de. un poquito lento. Ahora. <risa> Vale, este es el que está enviando, el constantemente es un demonio, ¿vale? que está enviando toda la información y que está viendo toda la parte de telemetría que llegue y todo lo que está recibiendo continuamente. ¿vale? Este se va a asegurar de que si hay alguna conexión que no va bien o algo que falla, además intentar resetear el módulo y volver a levantar todo porque va a estar pendiente de que todo funcione correctamente. cambiando Sí como vemos aquí, está enviando la telemetría, vale. está empezando a enviar ahora, lo que pasa es que como la conexión a internet va a tardar un poquito en cogerla, porque es que la tengo con el móvil porque por la conexión SSH no me podía conectar a lo que es toda la parte, vale, por los puertos que tenían capados algunos y demás. vale. Entonces, lo que tarde en llegar la telemetría, podemos llegar a verla y podemos ver una visualización de lo que es los gráficos que, que salgan. Mientras tanto, para, para verlo, vale, por un resultado de lo que podríais ver, de lo que estaría saliendo, ¿vale? ¿Vale? Es la parte de qué es la información que está mostrando en tiempo real, ¿vale? Aquí lo que tendríamos es la información de la telemetría de los sensores, que es el mismo dashboard que, que estáis viendo, y luego arriba lo que tenemos es que nos hemos salido un poco de lo que es la escala como tal para que vierais lo que es el fallo que estaba viendo en la turbina, ¿vale? Y lo que era la parte de hacer la predicción. Estas rayas que tenéis arriba, al abajo son la telemetría de los sensores y los ciclos que hay, y arriba que es la raya que estáis viendo en azul. Vale, en este caso, la que es 1, que es constante, es que no estamos enviando telemetría al dispositivo para hacer la inferencia. vale La que es un 2, es que hemos enviado para hacer la inferencia, pero todavía no hay fallo vale como tal. Y la que es un 3, en este caso, es que le hemos enviado la inferencia como tal al dispositivo y ha encontrado un fallo en el mismo. vale Voy a volver al dashboard a ver si ha dado tiempo a, a enviar algo de, de telemetría, por si, por si sale, pero se ve que la conexión a internet hoy no, no quiere. una cosa aquí. A ver, voy a probar conectar un momento. Es que no están ir reseteando. ¿Puedes poner tu móvil un momento? ¿Tienes el...? Y mientras lo, lo, lo pruebo, a ver. Muy ¿Eh? Sí, sí, lo sé. Es que eso... <risa> salir, por, salir por el móvil aquí es un... <risa> bueno, podemos ir resolviendo preguntas. Si no, mientras estoy haciendo. Vale, mientras tanto, si, si tenéis alguna pregunta, mientras... Para que podamos verlo, sí. ¿Es para que el dispositivo no envíe todos los datos de telemetría a, a IoT Hub? o es por el hecho de tener ese, esa conexión con, con la conexión a Azure, con seguridad y, y todo lo demás? Vale, lo de, te refieres a lo de dejarlo en el dispositivo, lo que sí, es la inferencia y demás. Si el dispositivo está enviando datos constantemente, ¿para qué le tienes que cargar un modelo entrenado? Vale, en este caso es lo que hablaba sobre todo de lo que es la parte de la latencia, ¿vale? Y lo que es la parte también del, de la del envío de información en tiempo real, ¿vale? Os imagináis en este caso este modelo, que está ejecutándose en el mismo dispositivo, ¿vale? Pero imaginaos que tenéis otro módulo conectado en otro sitio, ¿vale? Y que tiene la toma de decisiones en otro lado. ¿Y qué pasa si pierde la conectividad? En este caso, el módulo que tenéis con otro módulo, que es el que hace la inferencia. Os quedáis sin saber qué es lo que ha pasado cuando se va a producir un fallo, si se pierde esa telemetría y esa conexión. En este caso, no. En este caso, esa información se si sigue haciendo la inferencia, se queda guardado y cuando la Raspberry o el dispositivo coja la conexión, seguirá subiendo a IoT Hub lo que quede. ¿vale? Y esto ahora mismo es en el que estáis viendo, pero te digo yo que en, lo que en el ejemplo que comentaba de imágenes de 4K enviándose una telemetría a través también de IoT Hub y que la tenga otro modelo, te digo yo que la latencia... Si tienes que ver contar personas en tiempo real, lo lleváis claro en ese aspecto, si lo queréis hacer y no lo queréis hacer en el dispositivo como tal. ¿En, en Docker o puede ¿En? ser otro tipo? No, aquí de en más? este caso el que utiliza es el, un Mobi client que se instala, utiliza Docker-C, Compact Edition en este caso y sí, o sea, ahora mismo puedes abrir el lenguaje que quieras, pero los módulos por defecto y demás lo construyen con una imagen ARM y, de, y en ese estilo y en la que se dockeriza y en la que se expone dentro vale, de... A no, perdón, estoy ah, de tengo leer, un pero... par de preguntas sí, claro. eh, respecto a los datos a ver, respecto a los datos entiendo que lo que os llega es eh, para los datos para entrenar eh, unos datos binarios en plan si ha fallado o no ha fallado realmente ¿no? no. O, o ese fallo ¿cómo lo, cómo lo inferís para poder entrenar? Buena pregunta porque es una parte que no hemos comentado y visto en detalle eh, nos llega a lo que es el Remaining Useful Lifetime nos bueno, llega un, en el número de ciclos cuando va a fallar, es decir, nos dice pues el Remaining Useful Lifetime es de 128 o es de 130. ¿Qué quiere decir eso? Que en 128 ciclos va a fallar el dispositivo. Que es ese Remaining que le queda para hacer ese fallo. Como ha comentado antes Daniela, tenemos dos enfoques, el de lo que es el de clasificación y el de lo que es el regresión. Pero en este caso, según han salido en muchos workshops, estudios estadísticos y demás, interesaban para poder hacer ese mantenimiento predictivo que en 30, en el ciclo 30, era cuando se hiciese esa comprobación y poder adelantarnos a ello. Por eso, todos los valores, los hemos convertido nosotros a binario, todos los valores que tuvieran ese menor igual que un remaining useful lifetime de 30, son los que van a ser constantes a dar un fallo en el ciclo 30 o en menos. Y eso es lo que hemos categorizado nosotros esa variable. Entonces entiendo que el dataset que tenéis, o al menos la transformación del dataset que tenéis inicial, Está desbalanceado en cuanto al número de fallos respecto al número de ciclos que no tienen fallo, ¿no? Desbalanceado, ¿Cómo desbalanceado de todo, hicimos un estudio en toda esa parte de cómo quedaban los datos, ¿vale? Y ahora mismo hay en un total de 40, en, los, en todos los datos que había, era un total de casi 40.000 filas en lo que se había hecho la predicción, en el que había fallo. ¿Vale? Y había no sé si otras 50.000 o, o 45.000 entre esas en las que no había o, habido fallo. vale El dataset estaba más o menos balanceado y ese problema no lo tuvimos como tal. vale Porque esas es son una cosa, por ejemplo, que en un problema de regresión como tal, si hubiera escojado, no hubiéramos tenido ni que mirarlo. Porque directamente lo que queremos es exponer el Remaining Useful Lifetime y es lo que queremos decir, pues predecir ese valor de 128, 46, 45, 44. ¿Vale? Pero eso ya lo habíamos comprobado y hemos visto que los valores se han quedado más o menos balanceado en ese aspecto. De hecho, si no, también la, el Precision y el Recall y toda esa parte también nos hubieran ya también informado y dicho, oye, aquí hay una parte que se os ha ido y el, el cero no lo predecís ni para atrás, ¿vale? Pero con un Precision Recall de 0,85, lo que es la parte de, de con el modelo TFLite, creo que más o menos estaba compensado lo que... Se sí, simplemente un pequeño detalle. Para intentar hacer el modelo más ligero, ¿habéis considerado utilizar en vez del STM GRU? Lo hemos considerado, lo que pasa es que para lo que es la parte de, de la inferencia y demás, vale lo que lo habíamos estado viendo, eh, como eran, la comprensión que conseguimos al final de modelo eran 200K, ¿vale? ya no teníamos, es decir, si no teníamos que haber probado más alternativas en ese caso, porque nos hubieran llegado sobre todo, lo que buscamos es la, la temporalidad. El GRU en ese caso hubiera ayudado también en ese aspecto, pero, ojo, no también si hubiéramos acabado también con una parte de Keras y demás haciendo esa exportación y llegamos a comprimirlo, en el dispositivo Raspberry Pi tampoco nos garantizan que utilizando ese modelo no funcione. Porque en este caso la exportación no funcionaba porque utilizaba la función de activación tangente, que es la que utilizan muchas LSTM's. Entonces la LSTM-Cell, esta que hay, lo que te hace es hacerte esa conversión, por decirlo, para que no utilice esa tangente y la base de esa función de activación es una simoide. ¿vale? Porque eso es lo que verdaderamente te permite hacerlo. No, no te garantiza que tengas un modelo que sea eficiente sobre papel, pero nada te garantiza que se pueda exportar a TFLite o a otro modelo que al final pueda correr en un dispositivo de IoT hubs o IoT si no lo has hecho toda, toda esa parte de optimización. Vale. vale. Muchas gracias.